Muchísimas gracias, amigas y amigos televidentes, por estar en sintonía del canal parlamentario y por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Como ya habrán notado, hoy nos encontramos pues fuera de nuestro estudio y agradecemos precisamente a los hermanos y hermanas de la empresa portuaria que nos han abierto sus puertas para conocer de un importante tema y para conversar a detalle sobre cómo avanza precisamente el desarrollo y modernización portuaria en Nicaragua. Desde la empresa portuaria, pues hoy contamos con la compañía del compañero Virgilio Silva, el expresidente ejecutivo de la EPN. Compañero Virgilio, muchísimas gracias por atendernos y recibirnos en este espacio de trabajo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de informarle a nuestro pueblo lo que nuestro gobierno hace día a día a través de la empresa portuaria nacional. Compañero, y aprovechando también su compañía y que nos ha dado la oportunidad de conversar con usted, pues han sido ya años bastante importantes de trabajo y en ese sentido le consulto cómo estaba la empresa portuaria en el año 2007 cuando precisamente el pueblo vuelve a ser presidente. Bueno, eh, cuando nosotros tomamos posesión y en el 2007 hicimos un, un análisis de todo lo que era el sistema portuario y nos encontramos que el puerto de Corinto solamente estaban llegando dos líneas navieras y que había un proyecto de parte de, de, del gobierno neoliberal de venderlo o darlo en concesión y eso para que te des cuenta cómo operaban en aquel momento de que no tenían equipo y tenían que contratar, subcontratar en Guatemala equipos portuarios. Y que el canon de arrendamiento que ellos pagaban era una barbaridad. Cada mes estaban pagando como 100 mil dólares por cada, por cada equipo. Eso, para que te des cuenta, en lo que es el puerto más importante eh, de, de nuestro país, eh, todos los equipos estaban obsoletos. Eh, debí, para poder pagar planilla tenían que dar de garantía un remolcador. Eh, aquí la oficina central, que es el otro edificio, tenían ya 17 años que pagaban 7.400 y pico de dólares. Entre, en, en esos tres periodos se, se pagó esa, esa, esa casa si la hubieran comprado. Y nosotros tuvimos que conseguir un crédito de 5 millones de dólares para comprar equipo en el puerto de Corinto para darle confianza a las líneas navieras que vinieran, las que se habían ido y, y así comenzamos con ese esfuerzo comprando equipo, haciendo propaganda para que vinieran líneas, líneas navieras y al día de hoy ya tenemos 13 líneas navieras y estamos esperando la, la número 14 que posiblemente venga la UAM que es de origen Japones. Encontramos la empresa en crisis, solo encontramos en, en, en activos, en, en, en bancos, 5 eh, millones de Córdoba. Hoy la tenemos con 333 millones de, de Córdoba, eh, eh, saldo disponible. Eh, la encontramos con 8.200 en activos. y hoy contamos con 22 mil millones de activos Entonces, tenemos eh, islas eh, aquí en, en Chontales tenemos cuatro isletas aquí tenemos también la isla del de, de amor que es una belleza que es un paraíso la isla de Momotombito terrenos que hemos comprado en Puerto de Coninto hemos comprado eh, aproximadamente como 25 manzanas más para ampliar eh, el, el puerto porque solamente lo que es recinto cuando está congestionado tenemos que, que descongestionar todo lo que es contenedores y trasladarlos a ICACO 1 y CACO 2 y ahora con el proyecto que tenemos en eh, el proyecto logístico a, a 11 kilómetros de Corinto pues ahí vamos a tener que llevar la mayoría de los contenedores, eh, así como venía operando solamente Corinto, no podíamos nosotros sobrevivir y tuvimos que hacer un planteamiento con a compañero presidente y a la junta directiva de que era necesario eh, mejorar todo el sistema portuario conseguir financiamiento para, para eh, darle mejores salarios a los trabajadores. ¿verdad? Y así trabajamos hasta el 2014, ya el 2015 se comenzó a presentar un proyecto al BCE actualizado por la presidencia y eh, el 2019 nos aprobaron eh, 200 millones de dólares. En línea, de crédito. Sí, en línea de crédito ya tenemos los recursos y ahorita ya en este primer trimestre vamos a iniciar ya con el proyecto logístico que queda 11 kilómetros de Corinto el monto que vamos a invertir ahí son 27 millones de dólares ya también tenemos la, las últimas eh, licitaciones sobre el reforzamiento de los muelles que eso anda por el orden de los 82 millones dólares eh, ya reparamos la grúa pórtica que tenemos ahí ya está certificada la vamos a inaugurar el, eh, el 10 de, de, de febrero si ya Esta eh, sí, estaba operando la grúa pórtica y estamos ya licitando dos grúas móviles que van a venir en, en, en todo este año para darle mejor atención a los a los importadores y exportadores y estamos ampliando el, vamos a ampliar el muelle a 20 metros más sobre, sobre, hacia el mar para que vengan barcos post Panamá, que vengan barcos de mayor calado y que traigan mayor cantidad de carga. Esa es la, la, la, la idea que tenemos, estamos preparando también ya lo que es, eh, ya está funcionando un sistema informático. aquí desarrollamos en, en tres años una plataforma del de desarrollo tecnológico para dar mejor a, atención a las líneas navieras. Con esta inversión que estamos haciendo, ahorita van a salir un, seis compañeros que van para para Europa a capacitarse en lo que es la, la tecnología. Eh, ya tenemos también el sistema similar al de, eh, de, de Panamá y es el que ya, ya montamos, pero vamos a, a valorar otras tecnologías. Eh, en lo que es la parte de, de informática queremos estar actualizados y ser competitivos a nivel, a nivel regional la capacitación de todo el personal se ha venido dando de una manera sistemática verdad y nosotros consideramos que en este año eh, vamos a iniciar en tres componentes lo que es el proyecto logístico el reforzamiento de los mueyes y lo que es la reingeniería de de, de, de recinto para darle mejor eh, amplitud y darle mayor facilidad de, de atención a, lo, a los importadores y exportadores compañeros aprovechando ya que con esa descripción usted nos adentra a a un tema muy importante que es eso de la modernización. Ya nos detallaba usted cómo estaba en el año 2007, cómo recibe el pueblo presidente precisamente esta empresa, que en realidad cuando vemos las cifras de exportaciones y el liderazgo que ha tenido nuestro país a nivel latinoamericano, pues obviamente pasamos por ese trámite de portuario. Ahí le consulto a partir de, por ejemplo, Corinto. Entendemos que también hay grandes obras y programas eh, desarrollándose y también por ejemplo, ejecutarse en este importante puerto. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, claro, este, nosotros ahorita ya estamos avanzando en lo que es eh, la compra de, de la grúa, la compra de los RTG, la compra de los cargadores frontales, ¿verdad? Y los proyectos que vamos a arrancar ya en este primer trimestre de, de, de desarrollo, como es el proyecto logístico y el proyecto de reforzamiento de los muelles. Ya no vinieron unas camionetas que, que las vamos a, a entregar el día 10 el día, el día de, de, de, de, de, de febrero, ¿verdad? Y lo más interesante para nosotros es que eh, los recursos humanos son más valiosos. Estamos preparándolos con, con mucha frecuencia para que no tengamos problemas en lo que es la gestión operativa, administrativa y sobre todo lo que es la, la parte de logística también, que eso es de, de vital importancia para que vayamos avanzando y ser competitivos a nivel regional pues, que es lo, lo más importante un, bar, un puerto que decimos nosotros que es un puerto privilegiado porque dragamos cada siete años y los otros puertos a nivel de centroamérica cada cuatro años cuál es la ventaja que tenemos unos abrazaderos naturales que no permiten la fluidez de de, de, de la sedimentación con mucha frecuencia como en otros puertos y eso nos llena de mucha satisfacción de, de trabajar eh, con ese dinamismo y con esa pasión de dinamizar y, y eso va a ser muy importante ahora que modernicemos el puerto eso va a ser parte de, de, del dinamismo del desarrollo de la economía de nuestro país, porque todos los puertos son como el pulmón de desarrollo de la economía de cualquier país del mundo. Y ese es la, eh, el esfuerzo que está haciendo el compañero presidente de hacer hincapié en la modernización de los puertos como también el plan que tenemos de desarrollo ya de, del otro proyecto el puerto de Bluefield que ya está en análisis de del de BCE para el futuro financiamiento Compañero ya usted en otros momentos ha compartido también datos muy importantes respecto al 2021, cifras que van de la mano en torno a ese trabajo del pueblo nicaragüense que día a día pues se levanta a poner su mejor esfuerzo. Importantes datos en torno a las importaciones y a las exportaciones. Ahí le consulto precisamente cómo fue el rendimiento y en ese sentido cómo fue precisamente el trabajo y pues los réditos que obtuvo la empresa portuaria en el año 2021. Claro, para nosotros fue, fue, los resultados fueron fabulosos, porque nosotros habíamos proyectado eh, para el 2021 eh, 4.6 millones de toneladas y movilizamos 5.330.000 toneladas. Habíamos programado que íbamos a tener ingresos brutos de 1.470 millones y tuvimos... 1.750 millones de, de, de, de, de Córdoba, prácticamente el incremento subió a un 50%. La cantidad de, de, de, de buques, eh, teníamos planificado 664 y sobre cumplimos con 780 eh, buques. Eso para nosotros fue fabuloso porque tuvimos incremento del 12% aproximadamente en el incremento de los buques y en lo que, este, lo, la, lo que es la, la carga en lo que es de exportación eh, fue prácticamente casi 3 millones de toneladas y ahorita decía el ministro de hacienda que tuvimos un incremento de, de 6.500 millones de lo que es exportación a nivel nacional en Nicaragua, esto es fabuloso para, para, para nuestro país, el crecimiento ha sido muy positivo y todos los, los componentes de, de la gestión de, de la empresa de puertos sobrecupimos en todo, en la carga, en los buques, en los ingresos eh, eh, que, se, que obtuvimos, eso para nosotros. Fue fabuloso y a estas alturas tener una disponibilidad de 333 millones de dólares eh, que ya pagamos toda la deuda que, deuda que teníamos con los bancos y nos dejaron con 63 millones de dólares endeudados los gobiernos neoliberales. Sin dinero. ¿no? Saquearon todo el sistema portuario, el caso de Portocabeza, Cabeza, eh, la empresa de Lasa que era una empresa americana que la habían dado en concesión eh, le explotaron cinco o seis años y se fueron, no pagaron ni un cinco y cuando se fueron se la vendieron a un coreano y eso se lo planteamos al presidente y él nos orientó que buscáramos cómo recuperarlo y en seis meses recuperamos el puerto eh, el bloque estaba embargado ahí con casi como con ocho millones de pesos el puerto de San Jorge eh, se lo habían dado en concesión a, a, a la alcaldía y, y ahí estaban en bancarrota todo. Entonces tuvimos que superarnos en todo eso. El, puer, el puerto de San Carlos se lo iban a dar a la alcaldía, Morrito, todo eso se, se lo estaban dando a la alcaldía, a las alcaldías de esa zona. Y ahora nosotros, con, con esta ruta que estamos desarrollando de Granada a Altagracia y San Carlos, Estamos eh, activando lo que es el comercio, eh, comenzamos con moviendo aproximadamente 74 personas, ahora estamos moviendo 363 personas eh, en, en, en la semana, el comercio ha venido creciendo y la gente ya ha tenido más confianza en, en la vía lacustre con ese barco que tenemos. Así que en el futuro vamos a pensar en un pequeño eh, crucerito para darle mejor atención a los hermanos de la zona y, y transportarlos en menos tiempo. Compañero Virgilio, usted ha tocado ahora mismo un tema muy importante que además es muy sensible. Y, y creo yo que capta bastante la atención de nuestro pueblo. Y es precisamente la creación de estos espacios. Perdóneme que pasemos de un tema a otro tan bruscamente, pero es la realidad que vive nuestro pueblo. Los puertos no necesariamente cumplen una función en esta nueva etapa de la revolución de carga y descarga, de comercio y absolutamente nada más. Sino que hemos visto cómo se vienen creando, incluso, por ejemplo, en Managua recuperando espacios para la recreación y también obviamente para la actividad propia de los puertos. Ahí le consulto cuán importante es esa nueva perspectiva que se viene trabajando en la que las familias pueden acceder a estos puertos. Mencionaba uno, usted por ejemplo, San Jorge en Riva. Eh, pero eso se replica en todo el país y en todos los puertos. Cuán importante es ese factor. Para que te des cuenta, nosotros no tenemos ningún presupuesto del Estado todo esto que hemos venido haciendo en estos 15 años ha sido con nuestro propio recurso. Eh, primero le damos eh, prioridad a, a la gestión portuaria, eso es de vital importancia para nosotros. Y lo poco que sobra lo planificamos para ir desarrollando obras de atracción turística en los puertos. Ahí puedes ver vos el puerto Salvador Allende, ahí se ha invertido aproximadamente casi 30 millones de dólares. En la Isla del Amor, que es un paraíso, ahí se invirtieron 54 millones de córdobas. La primera etapa, falta la segunda, que viene una pasarela, vienen unas cosas muy bonitas que se están haciendo ahorita al lado de, de Masaya. Eh, vamos a hacer un muelle flotante para la otra islita que está ahí. Eh, para en, en abril ya vienen 15 callas, unos callas muy bonitos, que son grandes y traen este, un motorcito. En la medida que vos vas pedaleando avanza eh, la, la, la velocidad. Entonces bien seguro eh, vamos a comprar 10 motos acuáticas para que la gente se distraiga. Y con un hermano que se llama Virgilio Ortega, es eh, socio de un cubano y de uno italiano, y ya están fabricando 4 avioncitos. Eh, hidroaviones que van a, van a traerlos aquí a Nicaragua. Esperamos que en el primer semestre, si Dios quiere, ya los tenemos aquí. Porque iban a traer unos que tenemos que están en Cuba, pero ya los están usando ahí. Entonces se están fabricando en, en Italia ahorita. Pero. Igual vienen también en febrero ocho carritos Gokar. Ya, ya los compramos y ya los están fabricando también para fortalecer el proyecto que tenemos de los Gokar ahí. Estamos bueno, tra trabajando. Eh. Entonces eh, hemos valorado nosotros que, que en estos puertecitos que tenemos y, y era necesario desarrollar proyectos de atracción turística. Y después le presentamos la idea al comandante, pero una idea de, de hacer un pequeño muellecito para ayudarle a la gente de, de allá de Puerto eh, Carlos Fonseca y, y, nos, y nos orientó pues, que lo hiciéramos. Pero en ese momento la mente se nos abrió dije, yo no voy a hacer eso, chiquito, vamos a comenzar poco a poco. Y vos miras cómo, cómo, cómo ha crecido, pues. Y queremos hacer el puerto del Patricio Sergio Raya también con otro proyectito turístico. Eh, en Puerto Corinto ya presentamos a la presidencia un proyecto turístico que va a conectarse con el proyecto de modernización del puerto. Esa es una inversión aproximadamente de 30 millones de dólares. Está en manos del BESIE y ya nos dijo que es. Es, eh, es eh, factible el, el financiamiento, es factible el financiamiento. Entonces, ya se está trabajando en eso también. Va a ser un proyecto eh, lindo que se va a desarrollar ahí en todo lo que es el espigón del puerto de Corinto y la isla, y la isla del Cardón. Entonces, eh, y yo creo que eh, te lo pueden pasar a vos para que lo vean. Ese proyecto que va a ser de mucha, de mucha importancia para el desarrollo de, del comercio la visita de los turistas y los próximos cruceros que van a llegar ahí, que ya la gente va a tener donde distraerse, que va a ser un lugar maravilloso. Compañero, tenemos que hacer una muy breve pausa, pero al volver quisiera que continuáramos avanzando también en otros ámbitos que son parte de ese quehacer de la empresa portuaria, referido por ejemplo a Puerto San Juan del Sur, Puerto Sandino, ya no adentraba usted a todo el trabajo que se ha realizado en Puerto Cabezas y Bluefield. Hacemos una muy breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en esta edición especial de su programa desde el Parlamento, desde la empresa portuaria donde nos atienden los hermanos de la EPN. Precisamente continuamos nuestra conversación con el compañero Virgilio Silva, el expresidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, con él entendemos lo que implica en torno al trabajo desarrollado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en torno a la modernización portuaria del país. Compañero Virgilio, entendinos a la pausa, usted ya nos regaló un recorrido muy importante en torno a lo que ha implicado estos años de gestión en torno a la actividad portuaria y un importante trabajo también para garantizar espacios en los que las familias pueden recrearse le consulto a partir de otras realidades portuarias, por ejemplo, Puerto San Juan del Sur y Puerto Sandino, cuéntenos cómo avanza el proceso de modernización en estos dos eh, importantes espacios marítimos de nuestro país claro. En Puerto San Juan del Sur ahorita tenemos ocupado todos los los, los lugares ahí de, de los, los tres edificios que tenemos. Ahí tenemos el edificio de tres plantas, tenemos ya una inversión fuerte de unos eh, canadienses e ingleses. Eh, invirtieron, la primera inversión que hicieron ahorita anda por los 70 mil dólares en lo que es la, la compra de equipos para pesca, eh, hay un sinnúmero de, de, de utensilios que compraron y ya el próximo mes le vamos a alquilar la otra planta porque eh, dice que es muy pequeña la tienda, quiere hacerla más grande porque además tienen un un, un barcito ahí muy bonito y la, en la noche la gente se distrae comprando y tomándose su cervecita, su cafecito y eso ha dado un impacto muy positivo ¿verdad? ha llegado mucha gente también tenemos otro Negocio ahí que es el, el club Twani. Ellos tienen un, un, un microbús que viaja por toda la, la ciudad a recoger gente en la noche y, y los lleva allá a las 3 de la mañana para su casa. Entonces la gente se siente muy contenta porque dan seguro. Ese club es muy bonito. Eh, te dan también hasta una tarjetita para socio. ¿verdad? Yo creo que sería bueno que, que hagas una visita ahí para que te hagas socio de ese lugar. Tenemos también una tienda eh, que se llama Galaxia, que le vende a, a todo mundo ahí. pues, ahí te puedes comprar y un precio bastante favorable. Tenemos un lugar también para hacer ejercicio, hay un gimnasio. Tenemos ahí otro lugar de, para venta de sorbete. ¿verdad? Y en la parte de, de, de, de, de, de, del patio, eh, ahí tenemos un food court que vamos a hacer una inversión, probablemente iniciemos en abril para que la gente tenga mejores condiciones, ya por las cuestiones de lluvia, ellos solo tienen unos ranchitos ahí y también se llena todas las tardes se llena ese lugar o sea que vamos a hacer una inversión para darle mejores condiciones donde está ubicado el, el banco el Bampro sí. al frente, todo eso vamos a y me decía un amigo que quiere que hacer un hotelito ahí de una 27, 28 habitaciones. Eh, creo que la próxima semana vamos a ir por allá a ver y están con la ganas de invertir y tienen los recursos. Sería fabuloso. Aunque nosotros le, le planteamos que lo hiciera aquí en el puerto, pero la inversión aquí anda por los 12 millones de dólares. Entonces quieren hacer unos pequeños allá y nosotros queremos hacer aquí unos de 50 habitaciones. Eh, eh, en lo que respecta a la terminal de, de, de crucero, eh, se la presentamos a los coreanos eh, ellos hicieron el estudio verdad y este, eso está ahorita un poquito paralizado porque también tuvieron problemas allá la, la, los amigos de corea problemas ahí políticos y nos dijeron que en el 2022 iban a venir estamos esperando eh, que vengan hay otros señores que son de origen brasileño que probablemente mañana tengamos ya una entrevista para que esté pendiente de María Elba, que ya nos van a mandar el Zoom. Creo que hoy lo, lo iban a mandar a, a Henry para que esté pendiente. Ellos quieren también invertir en una en la terminal eh, de crucero y en el hotel que, que, que se va a hacer aquí. Ojalá que eso sea positivo. En Puerto Sandino es el segundo puerto más importante del, del Pacífico, es un puerto que cuando nosotros lo tomamos estaba abandonado. Prácticamente, eso era, era como te dijera, un espanto, ese lugar. Sí, eh, no llegaban barcos, cuando nosotros comenzamos a organizar allí solamente llegaba un barco mensual, que era de unos señores este, árabes. Este, y ahorita con la inversión que están haciendo unos norteamericanos en la planta de gas están haciendo una inversión de 700 millones de dólares y nosotros le estamos alquilando allí casi 18 mil metros cuadrados para ubicar todo lo que son los, las cisternas de gas cuando vienen de, del mar, eh, de alta mar cuando se trasladan a las a las barcazas ahí las descargamos y, y después los llevan a la, a la planta que queda a 4 kilómetros del puerto. Con ellos hicimos un convenio de concesión de 25 años. Eh, eso nos va a generar aproximadamente 63 millones de dólares en esos 25 años. Cada año nos pagan un, eh, un, un año por adelantado. Ya ahorita estamos esperando el próximo millón de, de dólares que nos van a dar esto sin meter el servicio que le vamos a dar a, a, a, al barco eh, ahí estamos invirtiendo nosotros 4.5 millones de dólares en mejorar todos los edificios que, que los edificios viejos desaparecieron ya construimos el edificio administrativo vamos a inaugurar el edificio operativo en la primera semana de febrero ¿verdad? Ya se inauguró una, una bodega también de 6.500 metros eh, cúbicos, eh, metros cuadrados. Y eso ahorita estamos buscando ya, esperamos tenerlo listo, lo que es, todo lo que es la pavimentación de recinto portuario, que lo estamos haciendo con concreto hidráulico, ¿verdad? Eh, eso va a ser una maravilla porque el puerto se ha modernizado considerablemente y vamos a traer una grúa con una capacidad de 200 toneladas que ya estamos haciendo los, los cimientos para eh, la, la compra de esa, de esa grúa vamos a ampliar el muelle a, a 60 metros más verdad? porque es necesario eh, ampliarlo y tenemos el proyecto que ya están trabajando aquí nuestros asesores de eh, la construcción de un dique tenemos un dique pequeño que atendemos cierto tipo de, de, de, de yate eh, ahí estamos reconstruyendo las barcazas, ahorita vamos a inaugurar ya la séptima barcaza eh, vamos a hacer una inversión aproximadamente como unos 8 millones de dólares eh, estamos buscando gente que quiera hacer una inversión pública-privada eh, son rentables ese tipo de negocios Incluso ya eh, si de aquí a dos años ya no vamos a estar mandando remolcadores a, a México. Eh, ahorita viene uno que teníamos allá, el general Sandino, el remolcador. Sí. Salió anoche y viene mañana, ya en, en, en la noche, estaría llegando aquí. Y si es una inversión ahí de 560 mil dólares, ya teniendo eso ese dique, pues nosotros eh, repararíamos aquí los diques y queremos. También tenemos la idea de construir lanchas, yates, barcazas, que ahí mismo ya hemos reconstruido varias barcazas, eso nos va a generar mayor fuente de ingreso. Estás eh, invitado para la inauguración del, ed del edificio de operaciones la primera semana de, de, para que te invite la María Elba y la compañera. Sin duda, alguna, un, un, sin duda alguna, un proceso muy importante porque también nos permite entender ese antes y ese, y ese ahora que además se multiplica en todo el territorio nacional compañero Vigilio, entender lo que implica en torno a la agilidad que se garantiza cuando ya vemos esta obra andando en un puerto como por ejemplo ha mencionado usted, Puerto Sandino claro, eh, eso llama inversiones, fíjate que ahorita hay unos señores que quieren hacer una zona industrial ahí, ya eh, están importando láminas de acero y las vienen a, a convertir en, en productos terminados aquí en, en, en Tibitapa. Entonces quieren instalar eh, esa fábrica allí en, en Puerto Sandino y distribuir todos esos productos a nivel nacional. Y están ellos en un lugar equidistante, a Chinandega, Corinto, El Viejo, León, Managua, eh, Diriamba. Entonces les sale mejor por las distancias sus costos serían eh, menores, entonces están con ese entusiasmo de, de invertir ahí. Eh, hace poco anduvo, anduvieron unos señores que quieren venir a, a, a, a instalarse con una flota de, de, de barcos pesqueros. Ya eh, estamos viendo eso, a ver si negociamos eso porque quieren venir a pescar aquí y, y tener ahí sus su equipos. Y quieren que le alquilemos parte de la bodega para convertirlo en unos unos cuartos fríos para almacenar todo lo que son los mariscos, pues un cuarto así ni más ni menos como esto o más grande. Estamos pensando a ver si, si se hace realidad pues, esa idea de estos señores y consideramos que eh, el puerto que era un cadáver ahora te está generando eh, casi 200 millones de utilidades, generó el año pasado. ¿Vale? Ah, y que antes le estábamos nosotros subsidiando. De Pasó de ser depositario ah, a ser... Sí. el puerto San Jorge, eh, un puerto autosuficiente, que antes era ahí un lugar eh, que solo pasaba a la gente y, y esperaban en pleno sol con los niños, eh, esperando los barcos. Ahora tenemos ahí terminal, tenemos edificios, tenemos bodega, mejoramos este allá este, el otro puerto. Que tenemos ahí en la isla. Eh, tenemos una terminal allá. Y ahorita queremos mejorar lo que es el, el camino del puerto a Altagracia. Ya tenemos también otro edificio ahí. Y con esta luz ruta que tenemos de Granada, Altagracia, a San Carlos, pues queremos mejorar ese lugar porque se ha incrementado la cantidad de turistas y comerciantes en la zona. Sin duda que se agiliza a partir de una realidad de restitución de derechos, compañero. Dentro de esa dinámica le quiero consultar sobre todo el trabajo que se realiza y en lo particular con nuestra costa caribe. Estamos claros que desde el 19 de julio de 1979 nuestro pueblo ha iniciado a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y afrodescendientes y ahí le consulto respecto al trabajo realizado en Puerto Cabeza y Puerto Bluefield, quisiera hacer un hincapié bastante especial con Puerto Cabeza porque vimos la agilidad con la que se le brindó respuesta a la familia de esta zona respecto a los dos huracanes Eta e Iota, pero también vimos pues que no ha sido exclusivo solo para Puerto Cabeza, sino que también en Bluefield hay trabajo bastante importante, le consulto a partir de esa realidad del trabajo realizado en Puerto Cabeza y Puerto Bluefield, bueno, ustedes se dieron cuenta la destrucción de, de, de, del puerto y principalmente el muelle, y eso fue un trabajo titánico porque el pueblo y el equipo de la empresa de puerto andaban buscando en las casas, en los barrios, los, la madera que, que se arrancó el huracán la madera que estaba en la profundidad de, de, del mar eh, y, y tenía que llegar un barco, en 12 días tenía que estar un barco entregando combustible porque en 12 días se cumplía la, la finalización del, del, del, del petróleo que tenía la, la, la planta hidroeléctrica ahí en Puerto Cabeza y se cumplió en tiempo y forma, solo reparamos un pedazo en esos 12 días trabajando las 24 horas y el año pasado fuimos a inaugurarlo, quedó un puerto, bien, bien, bien, un muelle bien hecho, pero consideramos que es necesario hacer una inversión en un muelle de concreto hidráulico, ya tenemos el proyecto, solamente el muelle anda aproximadamente por los 20 millones de dólares, y todo lo que es la infraestructura de bodegas, oficinas, patio para, para almacenar contenedores, el total anda aproximadamente por los 41 millones de dólares. Queremos hacer ese, ese, ese, ese muelle moderno. Me decía el ministro de Hacienda que es probable que, que se consiga una plata de 20 millones de dólares para ejecutarlo. ¿Cuál es la, la mayor ventaja eh, ya con ese muelle o con ese puerto? Es que ya el comandante Daniel ha hecho el esfuerzo de construir una carretera de casi 590 kilómetros hasta, hasta Puerto Cabeza el único problema que teníamos serio ahí cuando yo, yo cuando llueve pues, es, pues en Guaguabún. cuando se dieron el huracán eh, ahí, ahí teníamos una barcaza y se la llevó el, el, el, el río y eh, después se localizó a los tres días la llevamos ahí comenzamos a soldar un sinnúmero de cosas para que pudiera operar pero a los 20 días se volvió a deteriorar porque una barcaza que ya está muy vieja y que ya tenía perforaciones y que se está hundiendo entonces comenzamos a trabajar aquí nosotros con una barcaza eh, que teníamos en Bluefield llevamos equipos que estuvieron trabajando 26 días día y noche eh, y se llevó esa barcaza el 28 de diciembre estuvimos allá entregando la barcaza con el gobernador de, de Puerto Cabeza todavía sigue funcionando la barcaza sin problema ahí ya pasaban este, pipas con 10.000 galones de diésel. Eh, cuando fuimos a instalar esa, esa plataforma, eh, habían casi 200 vehículos esperando para que pudieran pasar con las brigadas médicas, con el zinc, que casi un millón millón y medio de láminas de zinc se llevó allá, comida que mandaba nuestro gobierno a la población, los médicos, ¿verdad? Y gracias a Dios se cumplió en tiempo y forma. Eh, y ahorita se está construyendo un, un puente en huevo el esfuerzo que está haciendo el comandante daniel y la compañera rosario para darle más seguridad y la circulación de todo tiempo ya con la carretera hacia el puerto cabeza pues eso va a ser un boom ya en el futuro y eso va a ser un desarrollo tremendo para las exportaciones de marisco y, y allí tenés también ganadería este, y otro tipo de productos no tradicional como es la malanga como es el jengibre y, y, en, y en bluefield ya tenemos el proyecto elaborado lo elaboró una empresa holandesa Arcadi, anda por los 590 millones de dólares de puertos hacer un puerto similar al puerto de corinto un puerto multipropósito eh, consideramos que eso va a ser un éxito para nicaragua para los exportadores, para los importadores para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de la zona, para las inversiones que pueden hacer en, en, en productos ahí como la, la malanga la calala el café este, ahí tenés también en lo que es el, el para hacer el el, el, el, ¿cómo le llaman? el chocolate el cacao eh, ahí te, la piña, se está produciendo mucha piña ahí y sobre todo lo que es el volumen más grande de la producción de, de, de aceite de palma africana, pues que eso va, va a facilitar lo que es la, el movimiento de las exportaciones para, para el, ya sea a Europa o a los Estados Unidos. Ese eh, estudio lo está viendo el BESI, ¿verdad? Vamos a ver si Dios quiere, tenemos esa oportunidad de, de construir ese puerto o ahora que considero que ya tenemos el abanico ya más grande, como es el, el, el apoyo de, de China. China es, es un imperio económico que tiene una capacidad para construirte este edificios en 30 días. ¿ya? Y yo creo que ellos el puerto te lo pueden construir en menos de un año, ¿ya? por la experiencia, la capacidad tecnológica que tienen, y eso es maravilloso, pues, cómo trabajan los chinos. Compañero, de cara a lo que continúa, tenemos que hacer una muy breve pausa, pero al volver quisiera sus conclusiones en torno a este 2022, que como decimos buen nicaragüense, si por la víspera se saque el día, ya hemos visto que usted ha dado varios informes en los que precisamente el turismo, el dinamismo en actividad comercial, pues, ahí está marcando ya la pauta, dirigiéndonos en torno a lo que va a ser este 2022. Hacemos una muy breve pausa y nosotros ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en esta conversación en torno al proceso de modernización portuaria que vive nuestro país. Compañero Virgilio, antes dinos a la pausa pues un recorrido bastante importante sobre todo el trabajo realizado en todos los puertos de nuestro país de cara a este 2022, conocer precisamente cómo se continuará trabajando y dentro de esa dinámica qué metas o cuáles son las proyecciones planteadas para la empresa portuaria nicaragüense. Bueno, nosotros ya tenemos dentro del plan Maestro, ya eh, el, las inversiones que vamos a hacer este año, sobre todo en el puerto de Corinto, vamos a hacer una inversión de 130 millones de dólares para este año. y Vamos a comprar dos grúas móviles, vamos a comprar los que es cargadores frontales, los RTG, eh, montacarga, el sistema de informática, que es un, es un proyecto de mucha importancia para nosotros ya tenemos el proyecto pero necesitamos consolidarlo con la nueva tecnología verdad la capacitación de, del personal y solamente lo que es en, en el puerto de Corinto y también tenemos en los, en los otros puertos por ejemplo el puerto de, de, de Sandino vamos a, a hacer una inversión para tener un dique ahí con capacidad de, de construir barcos verdad eh, y eso nos va a generar muchos mucho ingresos en el Puerto Salvador Allende vamos a. ya tenemos un plan allí de desarrollo también, como es un hotel, el centro comercial, vamos a hacer ya, tenemos los diseños, unas canchas de tenis, cancha de fútbol sala, ¿verdad? Eso va. Y queremos traer también un parque temático para que distraer a la población. Y así estamos en los otros puertos haciendo inversiones, el puerto San Juan del Sur, porque ya te, te lo mencioné, el Puerto de rama. Vamos, el rama, vamos a mejorar ahí la, la infraestructura un poco y estamos ahorita fortaleciendo la línea naviera, ya tenemos el proyecto de comprar otro barco para dar mejor atención a los hermanos de, del Caribe, a Venezuela, a Cuba ¿verdad? Este, eh, y eso va a generar mayor afluencia de inversiones aquí en nuestro país por la confianza que hay en, en, en nuestro gobierno como es esa inversión de los 700 millones de dólares que está haciendo la empresa de gas en, en Puerto eh, San, Sandino. Así que nosotros consideramos que nuestro pueblo tiene fe en nuestro gobierno y esa seguridad es lo que está haciendo nuestro gobierno. Eso, no necesita antiojo para ver todo lo que está haciendo el compañero Daniel y la compañera Rosario a nivel nacional en lo que respecta a la salud, pues que es de vital importancia para nuestro pueblo. La educación, infraestructura como son las carreteras, más de 5.300 kilómetros de carreteras se han construido en nuestro país. La construcción de hospitales, pues que eso nunca se había visto en la historia de Nicaragua. Y, y de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el único país de Latinoamérica y Centroamérica que está haciendo grandes inversiones en la salud es Nicaragua. Y eso nos llena de orgullo, que un gobierno que se ha dedicado eh, de todo corazón a, a, a garantizarle el bienestar, la salud, la vida y la felicidad a nuestro pueblo. Claro que sí, compañero Vigilio. Muchísimas gracias por su tiempo, por recibirnos, ¿no? En su espacio, eh, gratamente recibidos. Muchísimas gracias por su tiempo. A la orden siempre. Le agradecemos que nos haya acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía de canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, elmer Mars, y les esperamos en una nueva edición.